en esa misma línea podemos, podremos conocer esta opinión que tienen ellos el conversatorio lleva por título acceso abierto modelo de comunicación ante el problema, ante el problema climático mundial nos acompaña de mi lado derecho el doctor Pedro el doctor Pedro es eh, profesor de la facultad de ciencias y justamente él eh, atiende o, o abona un poquito acerca de la, del tema de biología eh, también nos acompaña el doctor eh, Tomé Humberto Tomé Ortiz él es licenciado en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana maestro en ciencias en desarrollo rural por el Colegio de Postgraduados doctor en ciencias agrarias por la Universidad Autónoma Chapingo investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales en ICAR, de nuestra universidad, especialista en estudios agroalimentarios y turismo agroalimentario, es fundador y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Turismo Rural, ha desarrollado investigaciones sobre turismo y sistemas agroalimentarios en diferentes zonas rurales de México, Brasil, Ecuador, Colombia, la Polinesia Chilena y el Centro de México. Ha sido responsable técnico de diversos proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la OMEX, ADER y la Industria Mezcalera. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado más de 200 productos académicos que incluyen libros, capítulos de libro, artículos científicos en revistas como Journal of Heritage Stories, British Food Journal... Apetit y la editorial Roslech. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad. Bienvenido doctor, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. De mi lado izquierdo, eh, el doctor Carlos Alberto Pérez Ramírez, al, al fondo del presidio, es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma del Estado de México, Profesor de tiempo completo definitivo de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de esta Casa de Estudios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene reconocimiento perfil deseable del programa para el desarrollo profesional docente PRODER desde 2015. De 2016 a 2021 se desempeñó como coordinador de investigación y titular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial, en Cemplar, que tiene como objetivo fomentar y coordinar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el área de los estudios urbanos, regionales y ambientales. Actualmente es director de la revista Quibera, revista de estudios territoriales de, esta, de este espacio académico de planeación este, órgano de Dirección científica de resultados teóricos y de resultados de investigaciones originales desarrolladas en el ámbito de los estudios urbanos y ambientales los servicios de indicación y bases de datos a los que pertenece la revista son Redalil Latindex Catálogo 2.0 Clase Redil, Sherpa Romeo Latin Red, MIA, ELIOS Plus es integrante del cuerpo académico desarrollo, ambiente y procesos de configuración territorial con registro PRODE forma parte del núcleo académico básico de los programas de maestría y doctorado en ciencias ambientales así como el doctorado en urbanismo de la UAMex. reconocidos en el sistema nacional de posgrados de CONACI su línea de investigación se orienta al desarrollo sustentable Estudios ambientales de turismo y áreas naturales protegidas. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta actividad. Finalmente, igual agradezco la colaboración y participación del doctor Francisco Herrera Tapia, politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal, por el Colegio Mexiquense hace y Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la UEMEX formado en la Línea de Procesos Sociales en el Medio Rural en 2009 se integró como investigador del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales ICAR las líneas de investigación que trabaja se enfocan en el análisis y propuestas de solución en torno a políticas públicas, de desarrollo rural Gestión Territorial, Soberanía Alimentaria, Migraciones Rurales, Ciencia y Desarrollo. Sus áreas de estudio se centran en el Estado de México, con especial énfasis en la región sur del territorio mexiquense. Se ha desempeñado como extensionista en zonas rurales de alta marginación y fue coordinador de proyectos de la Central de Servicios para el Desarrollo del Estado de México hace de 2004 a 2008. Ejerce la docencia desde el año 2003 en la OEMEX y ha dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado libros, artículos científicos y de divulgación, capítulos del libro. Además, ha sido conferencista responsable de proyectos de investigación, vinculación y extensión rural con redes de colaboración de carácter local, nacional e internacional. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales Miembro fundador de la Red Internacional de Procesos Participativos, Género y Desarrollo Territorial eh, Proterritorios, El Foro México de Extensión Rural y representante de la Red para Gestión Territorial y Desarrollo Rural, Red GTD Fue director del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de nuestra universidad en el periodo 2016-2020 y desde 2021 se desempeña como director de seguimiento y evaluación de estudios avanzados en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, he leído y eh, como podemos darnos cuenta, las fichas de todos los que nos acompañan tienen la experiencia en la investigación tienen la práctica de colaboración con algunas dependencias y con algunos programas donde justamente esta, este perfil que ellos tienen nos permite ver esa comunicación entre la ciencia y la retribución social que es el objetivo de, de esta actividad que la Semana Internacional de Acceso Abierto nos señala o nos, nos invita ¿no? eh, a quien lema este año abierto para la justicia climática quienes nos acompañaron en la inauguración decíamos ¿no? eh, este tema es un tema no tiene género no tiene edad es un tema que nos aplica a todos desde cualquier parte del mundo y en la experiencia de los doctores pues yo en la oficina diseñamos seis preguntas que nos gustaría escuchar en esa práctica ¿cómo podemos llegar a ese concepto de retribución social desde mi perfil como investigador desde mi función como investigador, como docente ¿no? ¿cómo puedo ver que efectivamente lo que yo escribí en un artículo, una propuesta, un modelo se está aplicando y lo estamos viendo en la realidad y lo vamos a poder, eh, nos vamos a poder beneficiar de esa, de esa teoría o de esta propuesta eh, la primera pregunta que yo haría y la dinámica que estaríamos siguiendo hacemos la primera pregunta y nos vamos de derecha a izquierda en la aportación que nos pudieran dar eh, doctor Pedro, eh, trae usted un material, eh, y si gusta lo podemos proyectar en alguna lámina que usted nos indique. Eh, perdón, eh, también me acompaña el licenciado Jorge Estrada, él es integrante de la Oficina de Conocimiento Abierto, es el responsable del Departamento de Difusión y Capacitación en, el, en la Oficina de Conocimiento Abierto como tal, y él es el que está detrás de todo el repositorio institucional, en el tema de revisión y validación de lo que se deposita en el repositorio. Jorge se encarga justamente de validar que lo que se pone en una licencia de Creative Commons de algún producto efectivamente cumpla o esté acorde a lo que se está documentando en el, en el producto. De igual forma, Jorge se encarga de validar y asegurar que lo que se sube en, un, en uno de los cuatro niveles de acceso que se reconoce en el repositorio abierto cerrado, en embargo, eh, efectivamente el producto esté en el acceso en el nivel de acceso que el autor ha decidido compartir su obra en una plataforma como esta. Entonces bueno, nos acompaña Jorge en la misma mesa, igual desde este... Desde esa práctica como oficina de conocimiento abierto, estaremos eh, abonando, si así se requiere, durante la sesión. Y bueno, pues la primera pregunta que yo estaría exponiendo en, este, en esta mesa es, eh, ¿cómo considera que impacta la falta de acceso al conocimiento en el ámbito de su área de especialidad y en la labor de retribución social? Comparto el micrófono. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Eh, con respecto a esta primera pregunta, quizá es bien importante de, de mi parte comunicar a ustedes. Ahí en la Facultad de Ciencias eh, se forman científicos, ¿no? Su nombre, hay una, parece, un, parece no lógico, pero sí. Y el científico es este, es una persona que trata de aplicar el método científico como tal. Y al aplicarlo, este, prueba hipótesis. Y las contrasta, pero finalmente dentro de su trayectoria, el estudiante va teniendo una relación con su ambiente, ¿no? Ahí en el Cerrillo, este, generalmente es donde se, se, se nace con este tipo de, de proyectos. Y este tipo de proyectos tiene como finalidad el que se vaya vinculando de una u otra manera con primeramente con su formación formal científica y segundo con un problema que esté, digamos, a la vista de ellos, ¿no? Y una manera de poder nosotros este, vincularlo es preguntarle, al menos en el área donde nosotros trabajamos en, en nuestro cuerpo académico y en el laboratorio de edafología y ambiente, qué problemáticas están presentes en el, en, en, en el lugar donde ellos son, digamos, este, originarios, ¿no? La mayoría de esta matrícula, pues son de municipios aledaños o un poquito más alejados del, del municipio, este, digamos, de la capital, ¿no?, de Toluca. Entonces, tienen, tienen una visión un poco, digamos, este eh, rural y en base a esa, esa, esa problemática, nosotros nos planteamos un problema sobre eh, las propiedades, digamos, del suelo, ¿no?, y vemos este, dentro de nuestros, dentro de nos, nuestras optativas, materias que tienen que ver con el ambiente y, y el suelo, o la edafología como tal. Y por lo tanto, los iniciamos en los proyectos de investigación, donde van este, de menor a mayor, haciendo sus primeros este, pininos, como se dice, en el ámbito coloquial. Y de ahí, si continúan, pues obviamente eh, van a terminar en un proyecto de tesis, y para esto hemos, este, digamos, tenido esa aceptación por parte de los estudiantes, donde ellos tratan de ver y de detectar una problemática, pero nosotros también la matizamos con su formación científica, ¿no? Y aquí yo les comento que hay unos este, estudios que se hicieron cercanos, al, por decirlo así, al mercado que se hacen los viernes, de, de tres caminos hacia la facultad, en donde nosotros lo abordamos como es que ellos conozcan y analicen y estudien las propiedades, digamos, biológicas y enzimáticas, ¿no? Adicionando un bioestimulante a un solo de cultivo de maíz, del tío, ¿no? Y el tío presta el terreno, el tío este, adiciona la dosis propuesta de, ure, de, de urea, o sea, este, del fertilizante químico, y nosotros estamos proponiendo una... Una, este, una, un, un objetivo donde sume y no reste un, una, este, una adición de un bioestimulante, ¿no? ahora están muy de, de interés el uso de las enmiendas orgánicas, dentro de las enmiendas orgánicas tenemos a los, este, las compostas, las vermicompostas y también estamos trabajando con bioestimulantes, ¿no? unas este, algas ¿no? que nosotros en, este, se las adicionamos para que den una respuesta, digamos, de crecimiento o estimulen a la planta. Aunque trabajamos más el suelo que la planta, pues al menos morfológicamente podemos medir la, el largo, el ancho o el índice foliar de, de, ese, de ese cultivo de maíz y un poco adentrándonos a la productividad. ¿no? Entonces, de, ese, de esa manera el estudiante puede ir este, aprendiendo, Mediante el método científico, por un lado, y por otro lado, conociendo y caracterizando la problemática social en la cual el, este, está inmerso el, el, el campo este, agrícola en nuestro, nuestra región, ¿no? no solamente en nuestro país, sino en nuestra región. Entonces, ahora con la problemática del, del cambio global, de la degradación de los ecosistemas, tanto silvestres naturales como artificiales, pues yo creo que es una manera de poder mitigar esos este, esos impactos, ¿no? También hacemos este, vínculos con, con, los, con los productores este florícolas en Tenancingo sobre los este estudios que nosotros hacemos sobre los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, medimos la cantidad de CO2, aquí tengo un artículo donde estamos ahí participando, como lo comentaba inicialmente. Del artículo, pues lo, lo aterrizamos a, a la parte. Viene ese artículo, trae un trasfondo, ¿no? o sea, todo el trabajo este, que, que se generó en, en llevar a cabo ese, no solamente producir ese artículo, sino en darle una respuesta o conocer qué, es, con, qué está pasando con los, con, los, con los cultivos, tanto de índole este, florísticos como alimenticios. Y resulta a colación lo siguiente, eh, los que generan más gases de efecto invernadero son los, los productos alimenticios, ¿no? Así hay un estudio que que estamos que llevamos a cabo de jitomate y este otro producto, ahorita, ahorita les comento, y de, por otro lado, de las plantas ornamentales, rosal, este, clavel, y resulta que, que esas plantas ornamentales generan menos gases a la atmósfera, ¿no? gases de efecto invernadero y los alimentos sean orgánicos o no orgánicos generan más Ajá. entonces hay una problemática no o sea ahí de poder conocer y hablar con propiedad no y esa es más o menos la vinculación en, en lo que concierne a la, a la primera pregunta no uh -huh. Muchas gracias, pasamos con otro, con él, la misma ¿no? ¿Cómo considera que impacta la pantalla? en el ámbito de su área de especialidad y en la labor de retribución social. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, sin duda una pregunta interesante, ¿no? ¿cómo nos afecta la falta de acceso a la información? ¿Cómo, cómo afecta dentro de las áreas, dentro del quehacer científico? Creo que aquí debemos de, de tomar en cuenta algunas consideraciones y quizá la más importante de ella es que nosotros estamos dentro de una universidad pública. Entonces, nuestra percepción del conocimiento, de cómo se genera, cómo, cómo se produce el conocimiento y cómo se, cómo se transmite, eh, es completamente diferente. ¿no? Y creo que en ese sentido, eh, para todos y cada uno de los que estamos aquí, eh, pues cobra mucha lógica eh, la idea de un acceso abierto y universal al conocimiento, porque es la esencia de la universidad pública como tal. Eh, por otro lado, nosotros tenemos también que tener la consideración de que estamos en un país cuyas condiciones económicas no son favorables, no somos un país rico. ¿no? Entonces, eso también es un motivo de lucha para eh, estar eh, abogando por el acceso abierto, porque sin duda tenemos unas, eh, experimentamos una asimetría respecto a otros lugares ¿no? donde hay otras condiciones para generar el conocimiento. Y en tercer lugar, en México, gran parte del conocimiento científico se genera a partir de recursos públicos. Por lo tanto, también debe, debe, debe regresarse, no digamos, a la, a la sociedad. Eh, desde el área en la que nosotros trabajamos, que es el desarrollo rural, este, en, en, en un sentido amplio, pues evidentemente la falta de, de acceso al, al conocimiento abierto nos impacta de manera directa en el sentido de no poder contar con la información suficiente eh, y de calidad eh, a la que podemos acceder, ¿no? Muchas veces cuando nosotros nos limitamos, por ejemplo, a las revistas de, de orden muy local o nacional, no tiene nada de malo, pero a veces son trabajos muy descriptivos o que no nos permiten establecer una comparación, ¿no?, por ejemplo, ¿qué está pasando en, en el medio rural latinoamericano? ¿Qué pasa en el mismo sentido en el sudeste asiático, en África? Que son realidades que se pueden comparar y que nos podrían estar ayudando a generar pues algunas ideas nuevas ¿no? o afines. Y eh, por otro lado, yo quisiera detenerme un poco en la parte de la labor de retribución social, porque este es un tema… Eh, creo que, que, que hay que analizar con cuidado la retribución social es importante pero no todos los académicos hacemos retribución social en el mismo sentido ni tendríamos que hacerla tampoco ¿eh? es decir, no es, el mis, no es la misma persona la que hace una aplicación tecnológica o la que diseña una política pública a la que abre el debate epistemológico sobre el objeto de estudio entonces, esa distancia enorme que hay en, en los procesos de, de retribución social, muchas veces se acorta a través del acceso al conocimiento. Por ejemplo, el, el sociólogo francés de, de este Pierre Bourdieu es un escritor de, de lectura corriente en Francia. Cualquier persona lea a Pierre Bourdieu en Francia. En México se lee exclusivamente en la academia. ¿no? Ahí, ahí vemos esas distancias que puede haber a veces entre, entre un conocimiento, un campo eh, de, de generación de conocimiento más puro, a uno que es aplicado totalmente, no una política pública, una tecnología de innovación social. Entonces, a mí me parece que la apertura del conocimiento también permite que los niveles diferentes de la ciencia permanen en el tejido social de una manera más inmediata y eso eso es favorable. Y quisiera hablar, porque veo muchos alumnos y alumnas aquí, que, que particularmente para ustedes es importante en términos de retribución social, es decir, en la medida en que tengamos mejores herramientas de más calidad y de acceso abierto y universal, su formación es mejor también, no eh, en ese sentido. Entonces, creo que eh, por ahí podemos empezar a abrir el, el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos el otro micrófono, que lo pasaríamos igual al doctor… Bien, ¿me escuchan bien? Bien, muchas gracias Edith por la amable invitación, igual a mis compañeros, colegas universitarios. Eh, quisiera eh, empezar por eh, algunos principios, hablando justamente de, de epistemología, sobre los cuales podemos orientar estas eh, discusiones en torno a al principio básico que rige todo esto, que es el derecho humano a la ciencia. ¿no? Ya se comentaba hoy por la mañana en la exposición, y acudiendo justamente al llamado de la UNESCO, a la Declaración eh, de los Derechos Humanos y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recupera justamente la idea de que la ciencia es para la sociedad. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, el derecho humano que asiste... Esta discusión pues eh, es importante recuperarla porque de ahí deviene el acceso universal, la ciencia abierta. Justo responde ese derecho a que todos tengamos eh, pues, la oportunidad de acceder a ese conocimiento, a esos procesos, a esos resultados y a los beneficios de la propia ciencia, ¿no? vista en un sentido muy amplio. Eh, consideramos también que, que el tema de la transdisciplina es un vehículo importante que puede facilitar esos acercamientos sociales, de la interdisciplina a la transdisciplina porque nos permite recuperar justamente aquellos procesos sociales que están en distintas, en distintas áreas. Consideramos que de la mano de, de todo esto también las redes de colaboración son determinantes para el, empujar una ciencia más abierta, más colaborativa, más de equipos, menos individualista, y esto pues eh, ayuda eh, a ese trabajo de colaboración a través de las redes. Eh, con un claro eh, compromiso ¿no? de, de contribuir al cierre de las brechas de desigualdad, ¿no? por ejemplo, ¿no? o hacer esos análisis de interseccionalidad que están en las realidades, y que esto nos lleva a pensar también en modelos de ciencia más incluyentes, más inclusivos, y por supuesto con una raíz intercultural, ¿no? Y este concepto de interculturalidad, pues es una forma de interpelar esa realidad y buscar mejores canales de, de comunicación y, y de apertura. ¿no? En este marco, por supuesto que juega mucho la retribución social como ese retorno, esa forma de devolverle a la sociedad, a la ciudadanía, la inversión que todos hemos hecho a través de nuestros impuestos, sobre todo cuando se trata de, pues, de programas de investigación públicos, programas de posgrado públicos es importante tener presentes estos mecanismos de retorno a la sociedad. ¿no? Y pues en todo esto yo abogaría y diría que es importante fortalecernos en una cultura del conocimiento que nos permita tener una amplitud en estos análisis y una mayor inclusión de, de, otros, de otros saberes. Acudiendo un poquito a la pregunta que se hace, yo creo que hay expectativas de parte de la sociedad, es decir, ¿qué espera la sociedad de la ciencia, de nosotros los actores que estamos inmersos en la investigación? Es un punto clave que nos debemos hacer todos y todas. ¿Qué espera la gente de la ciencia? No? Y si ese conocimiento puede transminar hacia otros sectores de la sociedad, ¿cómo, cómo se haría? Porque si hablamos de cambio climático, por ejemplo, es importante que estos, estemos concientizados del tema. Sin duda hay evidencias, hay indicadores, hay estudios, pero eso realmente se está reconociendo en la parte social. Si se está haciendo, eh, creo que de manera marginal, podríamos empujar más esos procesos que implican a todos y a todas. Y esto es un punto clave, no es un asunto de un científico o de una científica el cambio climático es un asunto que nos atañe a toda la sociedad, o sea, es toral. Pero si la gente, eh, en términos generales, estamos desinformados, ¿cómo vamos a actuar? Nosotros actuamos con base en información, con base en conocimiento, tomamos decisiones a partir de evidencias. Y es justamente eh, lo que nos anima, eh, un acceso más abierto de información, de conocimiento libre, simplificado, traducido a un lenguaje más accesible a la población, que sea de acceso universal, yo creo que esos son los retos de una comunicación más, más a, amplia y así tomar mejores decisiones, como ya decía. Me parece que en esta pregunta el costo sería muy alto de no ser libre el acceso al conocimiento eh, y pues al final porque lo que no se conoce pues no se cuida, no y si estamos hablando de reconocer las problemáticas que existen, sus orígenes, sus causas, sus efectos, pues es donde debe ayudar la la sociedad, y como le digo a algunos de mis alumnos, es importante reconocer las ideas, por ejemplo, trabajando con productores rurales, cuáles son las preguntas que ellos hacen ¿no? o ellas hacen. En ese sentido, ahí están los protocolos de investigación, esas preguntas están ahí, eh, la sociedad las está realizando constantemente y en esos sectores donde nosotros nos movemos es importante recuperar esas preguntas de investigación. Es decir, las preguntas de investigación las hace la, la gente, la sociedad, no necesariamente los investigadores. Gracias. Muchas gracias. Eh, inicialmente agradezco la cordial invitación de parte de la Oficina del Conocimiento Abierto de nuestra universidad y en especial del ingeniero Edith Hernández García para participar en, esta conversa, en este conversatorio sobre acceso abierto. Modelo de Comunicación ante el Problema Climático Mundial. En el marco de esta semana de Acceso Abierto 2022, evento que se lleva a cabo anualmente de 2011, con la finalidad de impulsar el acceso abierto a nivel global. Para este año, la semana tiene como lema eh, Abierto para la Justicia Climática y que pretende visibilizar el alcance diferenciado de los efectos de la crisis climática, cuyas problemáticas asociadas se intensifican en países en desarrollo que presentan mayores condiciones de pobreza y desigualdad social, limitando incluso las capacidades de diversos actores para producir, difundir y utilizar los conocimientos generados sobre la crisis climática. Por ello, este año se hace este llamado por la justicia climática, con la finalidad de crear nuevas eh, vías para el intercambio más equitativo eh, de los conocimientos científicos que posibiliten a las comunidades delinear acciones de adaptación y mitigación que les permitan hacer frente a los desafíos climáticos ambientales actuales. Y en particular sobre eh, la generación de conocimientos de las temáticas de investigación que desarrollo sobre desarrollo sustentable, estudios ambientales del turismo y áreas protegidas, es claro que en el contexto latinoamericano, donde es, es donde se acentúan las restricciones económicas y la brecha digital, y donde el acceso abierto está efectivamente contribuyendo a la creación y diseminación de información científica, por lo que de algún modo ha facilitado la producción, visibilidad y, y el diálogo con colegas y estudiantes, así como los conocimientos para la retribución social. Sin embargo... También es evidente que a nivel global persisten profundas limitaciones para el acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones de los, de los recursos digitales, como ya lo han comentado eh, ya los doctores. Eh, sin duda una restricción importante es el elevado costo de las publicaciones en revistas científicas que dificultan el acceso al conocimiento abierto y incrementan la desigualdad social hacia aquellos que no pueden tener el acceso al conocimiento por no poder, la, poder pagar las revistas o los artículos donde se publican. Incluso para las universidades como la nuestra, con recursos limitados económicos para la adquisición de bases de datos y conexiones científicas, lo que puede acentuar las brechas por los costos, afectando a todos los investigadores y la posibilidad de conformar redes de colaboración por las asimetrías generadas para la generación de nuevos conocimientos de forma colaborativa. Así como las limitaciones que existen para compartir y reproducir los contenidos, incluso cuando uno participa como autor o coautor de las contribuciones, pues eh, en muchas ocasiones los investigadores ceden los derechos de publicación a las editoriales, las cuales mantienen la propiedad de los contenidos y el derecho exclusivo de explotación. Eh, y sin duda hay una problemática muy evidente en el caso de las instituciones de educación superior como la nuestra, eh, y en especial en el área de estudio que desarrollo, refiere a que parte del financiamiento científico proviene de recursos públicos, por lo cual la falta del acceso abierto a los contenidos derivados de las investigaciones que desarrollamos implica que nuevamente la sociedad tenga que volver a pagar por los conocimientos. Evidentemente esto en detrimento de esta retribución social. Y, y, y, y abonamos a esta este discurso de, de que toda la investigación financiada con el dinero público debería tener condiciones de acceso abierto. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Justamente vemos esa coincidencia ¿no? en, en el concepto de retribución, en el concepto de acercar el conocimiento, y ya lo comentaba por acá el doctor Francisco, ¿no?, eh, es alto el costo quizá de no acercarlo, ¿no? de no permitir que alguien más tenga la posibilidad de leerlo, de, de aplicarlo ¿no? en, su, en, su, en sus actividades, en su qué hacer. ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la aportación que ustedes nos dan. Eh, la siguiente pregunta que nos gustaría abordar en esa práctica que tienen… Entre las contribuciones en las que han participado, en su opinión, ¿cuál es el impacto que, es, que se espera o identifica a través del acceso abierto? Yo, investigador, decido justamente esa contribución, ¿no? ¿Cómo a ponerla en acceso abierto? Eh, ¿Cuál es el impacto que yo espero ver? Que efectivamente puedo yo sumarlo, verlo en una estadística al momento de que me presento en algún otro panel o en alguna otra plática donde lo puedo yo este pues hacer visible ¿no? entonces bueno abro el espacio adelante doctor Pedro sí eh, retomando esta, esta pregunta quizá lo importante de y pues que estamos nosotros aquí en este en esta institución académica es multiplicar la información o sea irla bajando de un artículo hacia el salón de clases, ¿no? Y ya del salón de clases, pues pueden venir más, más este, serie de preguntas, ¿no? Entonces, yo considero que eh, nosotros en el, en el campo de la ciencia tenemos obviamente un perfil formal en, en, el, en el ámbito científico, pues muchos de nuestros proyectos sí si llegan a terminar en, en un artículo, ¿no? Y ese artículo, pues lo que unico, lo único que hace es… este servir como una base de información y de comunicación y de difusión de la ciencia, ¿no? Generalmente nosotros no tenemos en la Facultad de Ciencias una revista de difusión científica, ¿no? Por X o Y situación, ¿no? A lo mejor no nos da tiempo para las múltiples, digamos, actividades que tenemos que realizar, además de dar clases, este, hacer investigación, ¿no? Y más y cuando a uno lo cargan con horas, ¿no? Clase, ¿no? Ahorita yo tengo cuatro grupos, casi más de 20 horas. Y supuestamente, dentro de mi contrato, pues tengo que tener 40, y 40 horas, ¿no? De las, otra, la, la, la, las otras horas, pues las tengo que dedicar pues a calificar y hacer otras actividades. Ya no tanto ahorita yo administrativa, sino más bien de, de carácter científico, ¿no? Entonces, lo importante es que en el salón de clases, uno comunique la importancia, que, que, eh, la importancia eh, que debe de tener todos nuestros productos científicos que hemos este, generado. ¿no? Y pongo un ejemplo de los estudios ahorita de los gases de efecto invernadero. No sé si se pueda pasar este una diapositiva sí, claro. de lo que hablé hace ratito para que me la crean. ¿no? <risa> sí. <risa> La siguiente, yo ahorita les digo, un poquito más adelante por favor, más, un poquito más, más. Ajá, un poco más, más adelante. Está, está en el, la siguiente… Ah, esta, flujo de CO2 y su relación con propiedades bioquímicas en un cultivo hortícola en invernadero. Entonces, pues estas fotos son, es la actividad, digamos, de campo, donde nosotros medimos la los, el gas efecto invernadero, que es el CO2. Uh -huh. Nomás nos abocamos a eso. Metano no, no, no evaluamos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí están el ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, el el este, jitomate es el que más gases, efecto invernadero en este, en este tiempo demostró se genera no y aquí los cultivos ornamentales rosa y clavel generan menos entonces como verán hay una, hay una debe de haber una explicación tanto biológica que pasa en el suelo pero también eso nosotros se los platicamos a los estudiantes o sea que en las noticias no se crean de que los gases y, y este, gases de efecto invernadero es, es un peligro, ¿no? A través de la historia de la edad de la Tierra siempre existieron, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a ir diferenciando de manera formal que, que, que, que hay cierto interés en poder llevar a cabo estos estudios, y ir conociendo primeramente la naturaleza y después proponer, como quiera, alguna solución o sugerencias. Para, hacer este, para platicar con los productores que esto este, les pueda convenir y ellos lo toman o lo dejan ¿no? finalmente el productor pues lo va a escuchar ¿no? y en lo que sí es bien cierto ellos al día al día al día están aplicando plaguicidas insect, este, plaguicidas este, herbicidas este, a diestra y siniestra y en grandes proporciones y algunos Pueden decir que no son los, ya no son los autorizados, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros no podemos darle una sugerencia que los cambie, ¿no? Y, y ellos van a decir, bueno, pues, ¿quién me va a dar de comer? Porque cada, cada fin de semana hacen corte floral. Entonces, nosotros como científicos, pues, nos planteamos la pregunta y la hipótesis y todo lo demás, ¿no? Yo creo que lo importante es… Este, nosotros sensibilizar de, de, de, de en casa a los estudiantes y que cuando lleguen pues puedan tener una aceptación, una empatía con los productores, porque también eso es un bien importante, que cuando uno llega, uno no, no tiene que llegar de una manera muy arrogante de decir que yo lo sé todo. no Finalmente uno va a aprender de ellos, porque empíricamente ellos se saben día a día todas las… Este, todos los pasos y procesos que, está, que están viviendo en la producción, digamos, de, de flores, ¿no? Y no se diga de alimentos. Entonces, eh, yo creo que es importante la contribución de nosotros, empezarla desde, ahora sí, desde casa, ¿no? En nuestra aula, ¿no? De ir sensibilizando a los estudiantes a que pueden, pueden participar en este tipo de contribuciones eh, y dejar un legado a, en su lugar de origen, en estos estudios ¿no? y bueno se da a todas a todas este escalo ¿no? uno tiene que estar preocupándose por, por publicar porque si no pierde uno el ¿no? <risa> en segundo y en primera en segunda pues hay que preocuparse también nosotros nos preocupamos por, por acercarnos a ese a esa, a esa triada entre el ambiente la parte económica en la sociedad, ¿no? Entonces esa, esa, ahora sí, de manera muy sustentable, hablando, puede que sea una manera de poder ir contribuyendo, ¿no? Sería parte de mi, mi respuesta o mi comentario de esta pregunta. Muchas gracias, doctor. Espacio al doctor Carlos? Sí, muchas gracias. En, en la línea temática que desarrollo actualmente el acceso abierto ha posibilitado la difusión y generación de conocimientos que sin duda contribuyen a comprender la compleja problemática eh, actual y al tiempo de proponer soluciones a las problemáticas ambientales vigentes. Eh, he abordado el análisis del desarrollo sustentable como un soporte para la conservación de los recursos y el bienestar social principalmente en comunidades campesinas que enfrentan profundas problemáticas económicas, sociales y ambientales. Además, eh, he estudiado los impactos que puede generar el turismo en las áreas naturales protegidas mediante evaluaciones de impacto ambiental, análisis de capacidad de carga, modelos de gestión de visitantes, diagnósticos e inventarios para la gestión ambiental. Uno de los impactos que conlleva el desarrollo del turismo en destinos pueblos mágicos, pues eh, genera profundas transformaciones económicas, socioculturales y ambientales que requieren la participación de los actores locales, en los procesos de planeación, instrumentación y sobre todo en los beneficios generados por el turismo. Aunque también reconozco que el turismo sustentable puede ser una eh, alternativa productiva válida y puede contribuir a la generación de ingresos económicos, la conservación ambiental y el mejoramiento en las condiciones de vida de las poblaciones eh, rurales. Incluso eh, recientemente estoy abordando el análisis de los servicios ecosistémicos de soporte, regulación y culturales que aportan las áreas verdes urbanas, así como los problemas ambientales que ponen en riesgo su continuidad. Y además, en conjunto con los integrantes de mi cuerpo académico, he colaborado en proyectos de investigación que analizan la gestión ambiental de agua potable y residuos sólidos urbanos en el marco de la Agenda 2030. Y de esta forma, la producción científica asociada a las temáticas que desarrolla actualmente a través del acceso abierto, debería estar contribuyendo, o esperaría que el impacto que están generando es... Eh, alcanzar una mayor visibilidad, incrementar la difusión del impacto social eh, de la producción científica de manera libre, universal y sin costo para funcionarios públicos de las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, colegas y estudiantes de otras universidades y centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y en especial para eh, los pobladores locales quienes deben ser siempre un actor protagónico en, en sus propios procesos de desarrollo. De mismo modo, eh, espero que la investigación que desarrollamos y publicamos en Acceso Abierto esté contribuyendo a la transferencia del conocimiento y así como a disminuir la, la brecha económica y digital entre los diversos actores interesados en las temáticas desarrolladas. Y finalmente, el impacto esperado de la publicación en Acceso Abierto corresponde a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con la propia sociedad que mediante recursos públicos, financian la investigación que desarrollamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el impacto que esperamos y que identificamos a través del acceso abierto, ¿no? quienes nos dedicamos a la producción científica? Eh, fíjense que las, las universidades, como muchas otras este, aspectos de, de la vida social que eh, rondan, como bien señalaba Francisco hace un momento, en, en, en la esfera de los derechos humanos, se han convertido en mercancías, la universidad, el, la salud, ¿no? es, es un negocio impresionante, y lamentablemente funcionan a partir de lógicas operativas. Eso, en el contexto de las sociedades postindustriales de consumo, se conoce como universidad corporativa es una universidad que tiene una lógica acumulativa, individualista, ¿no? esta visión, por ejemplo, del investigador haciendo papers, y vean la métrica, la manera en que medimos nuestro impacto, porque si la hay, es la cita, ¿verdad? Realmente hacer un indicador de impacto social no es una tarea fácil de retribución social, y eh, tiene muchas aristas desde un punto de vista ético y moral, ¿no? porque… Eh, no puedes ser juez y parte, no puedes tú mismo estar produciendo ciencia y decir que eso retribuye a la sociedad. No. ¿Quién es el juez? La propia sociedad ¿no? La, de, de, de, de esa retribución. Pero vamos a quedarnos con el indicador por citas. Aún así, si ustedes se fijan, para la mayoría de los científicos, este es un juego acumulativo. Tiene que ver mucho con una posición narcisista también es decir, eh, una posición egocéntrica, narcisista, donde ah, yo soy el doctor fulano y tengo cinco mil citas. Pero muchas veces eh, yo, yo les pregunto a mis colegas, oye, ¿tú sabes esas cinco mil personas qué están diciendo de tu trabajo? Pueden estar diciendo 3000 que estás equivocado, pueden estar estableciendo, ¿los conoces? ¿construyes comunidad científica con ellos? Entonces creo que tenemos que invertir los valores en la ciencia, y ese es un aspecto importante, y creo que no solamente se trata de abrir el conocimiento, sino de cómo lo gestionamos como un modelo de comunicación, de dos vías, no no solamente publico y lo lanzo, ni siquiera yo lo vuelvo a leer, ni ¿no? mi, mi artículo, les ha pasado, se los han contado, no por ahí, eh, ni yo mismo soy capaz de volver a leer mi trabajo, de, de hacer una relectura crítica, entonces, a ver… ¿Cómo construyo a partir de lo que produzco académicamente? ¿Cómo tengo una comunidad con la que estoy dialogando? ¿Qué dicen acerca de mi trabajo? Y creo que parte de, de abrir el conocimiento también implica esa capacidad extraordinaria de fluir entre la producción científica, la divulgación y la difusión de la ciencia, que son tres cosas diferentes. No todos los académicos lo hacen, ni tendrían por qué hacerlo, eh, insisto. Ustedes se imaginan a un físico puro tratando de impactar en… Este? pues no no, no, no es necesario, ¿no? O un teórico social puro. Sin embargo, eso no quita que el modelo que trabaja o que el conocimiento que desarrolle, no en alguna parte de la cadena, impacte en la sociedad. Y eso tampoco implica que podamos criticar y decir que ese científico puro es inútil, ¿no? Pues no, no lo es, simplemente está en otro nivel de generación del del conocimiento. Y eso eso hay que tenerlo claro, porque ahora parece que con el discurso todos tendrían que estar saliendo a, este, a, a campo o a embarrarse las manos de, de, de barro, ¿no? este por decirlo en una imagen un poco coloquial. Y no es así, eso denota un desconocimiento total del campo científico. ¿no? Lo que sí es cierto es que muchos de estos científicos que están en el nivel primario de desarrollo de la ciencia no cuestionan cómo están impactando en la sociedad. ¿no? Y se vuelven en coleccionadores de citas. Ese es un tema relevante. ¿no? O sea, ¿Qué tanto sabes de esas mil, dos mil citas que tienes? ¿Qué dicen de tu trabajo? ¿Cómo conectas con esa gente? Y la otra es que también hay una obsesión por las citas de clase A, ¿no? que son las citas de otros científicos famosos de talla internacional. A mí me parece que lo mejor que nos puede hacer es que nos citen los muchachos, los estudiantes. Ese es un impacto, esa es una trascendencia social, por lo que decía el doctor, ¿no? Verdaderamente estamos generando un impacto, estamos generando escuela, que eso es una, una cuestión importante para quien se proponga generar conocimiento científico. Entonces, desde mi, desde mi óptica sería eso, ¿no? Redefinir eso, ese impacto esperaría, redefinir este, esa capacidad de. de de medir impacto, no solamente coleccionando citas, sino construyendo comunidad y generando también pues horizontes o escuela con las generaciones que vienen. Gracias. Me quiero regresar un poquito al tema de la responsabilidad social universitaria, que es el grupo que nos permite explorar estas posibilidades de mayor proximidad con la ciudadanía y hablo del tema de pertinencia social, es decir, qué tan pertinentes o no estamos siendo y lo traigo a colación con el tema de los posgrados, que es la agenda que tenemos actualmente. Estamos tratando de construir un índice de pertinencia social de los estudios avanzados que le sea útil a la universidad para poder de pulsar, medir hasta cierto punto, cuál es la incidencia social que estamos teniendo y cómo la podemos estar midiendo y en qué nivel, porque efectivamente hay niveles profundos, hay niveles intermedios y niveles pues, superficiales, dependerá mucho también de, de, del tipo de conocimiento, pero también eh, del nivel de compromiso que cada actor tenga, eh, ese tiene que ver con el compromiso, es decir, cuál es la, la militancia hacia la ciencia y ese accionar el activismo que se refleja en la transferencia de conocimiento en las innovaciones, por ejemplo y pues de qué forma, también incorporamos otras formas de colaboración hay algunos pueblos indígenas que hablan de una frase que me gusta, que es caminar la palabra y caminar la palabra tiene que ver en ese ejercicio de investigación y acción, ¿no? ese accionar que le compromete a uno con cada agenda en su trayectoria, ¿no? o sea, eh, en ese sentido hay ciertas agendas que se motivan a impulsar con entusiasmo, con, con cierta pasión o por el compromiso que se tiene hacia esos temas y en ese sentido pues eh, la pregunta que nos lleva a cuál es el impacto que espera o identifica a través del acceso abierto para las áreas de investigación en las cuales uno se mueve. Eh, por ejemplo hablamos de por ejemplo forjar una política agroecológica ¿no? qué implicaciones tendría eso ¿no? tiene una dimensión eh, académico científica técnica que tiene que tener un sustento pero también tiene elementos de corte social y cómo lo estamos en ese sentido visualizando para tener sistemas agroalimentarios pues más saludables sostenibles más resilientes y que en ese sentido pues nuestra pervivencia tenga pues entre comillas ciertas garantías ¿no? Eh, cómo estos esfuerzos ayudan a reconocer, por ejemplo, el cambio climático, el tema eh, que nos anima, que tiene que ver con fomentar las cadenas de suministro cortas, ¿no? o las cadenas cortas de suministro, como se, le, se les dice, los mercados locales. Esto pues, puede permear, pero eh, permea en la medida que hay resultados, que hay conocimiento de base y que hay experiencias que, que así lo hacen ver, economías que tienen que ver más de circulación, por ejemplo, en los ¿no? y cómo estamos abundando, pero eso se tiene que hacer en un trabajo directo con las personas. También desde la parte académica, por ejemplo, cómo visibilizamos en el discurso académico y científico temas tan importantes que tienen que ver con el cuidado de la biodiversidad, por ejemplo. ¿no? Decía un colega biólogo, eh, pues se quejaba un poco hasta cierto punto y, y tiene toda la razón, ¿no? en el sentido de que conocemos más de marcas comerciales que de las plantas que están en nuestro entorno. Entonces, ¿A qué se debe eso? Hay algo ahí que estamos dejando de hacer. Es una educación más contextualizada alguien diría, ¿no? Entonces sí se requiere un trabajo más directo y cercano con los usuarios del conocimiento, usuarios del conocimiento, o con los actores participantes que, que existen en cada sector en el cual nosotros nos, nos movemos. Y cuidar esos procesos, centrar los esfuerzos también en los procesos, los resultados son muy importantes, hay que cumplir metas institucionales, hay que cumplir con publicaciones, eso sabemos que, que es parte de la rutina de toda institución, cumplir metas, dar resultados, pero los procesos son sumamente importantes y a veces queremos, en la inmediatez productivista estamos dejando de hacer cosas importantes. Gracias. Muchas gracias. Pregunta que pondríamos a, a la mesa y a la experiencia de ustedes. ¿Cuáles son las barreras? No se escucha, no se escucha, pero. Ya nos lo prestaron, lo usamos. <risa> ¿Cuáles son las barreras que considera tiene el acceso abierto ante las comunidades rurales para dar solución a los problemas? De manera introductoria, el acceso abierto ya tiene ese concepto de gratis, de acceso gratuito. ¿no? Pero seguramente, en la práctica, con las personas que ejecutan o que tratan de aplicar todo este conocimiento disponible, ¿cuáles son las barreras a las que se enfrenta este modelo ¿no? de divulgación? Adelante, doctor. Sí, sí. sí, bueno. Referente a esta pregunta... Eh, quisiera hacer una un comentario previo antes de en la carrera de biología hay salidas de campo donde se va a visitar los este, ecosistemas no tanto terrestres como acuáticos no y dentro de los este, ecosistemas terrestres pues hay muchos biomas no desde el desierto hasta la selva alta perinifolia no entonces generalmente en sus inicios pues entra uno más en interacción con factores bióticos y abióticos, uno no tiene esa, ese vínculo con la con la parte social, ¿no? O sea, entre más alejados estemos de la civilización del ser humano, pues más en contacto estamos con la naturaleza, ¿no? Y más este, objetivamente aterrizamos lo teórico, visto en clase, con la parte práctica. Y eso a nosotros nos queda bien claro, ¿no? Entonces quizás esa es una de las barreras que hoy en día en, en la carrera de biología nosotros al menos en nuestro cuerpo académico hacemos hincapié que no solamente el biólogo vive de factores bióticos y abióticos y de su ambiente sino simple y sencillamente vamos a sumar más, ¿no? que va a haber interacciones con, con, con el ser humano y que es muy complejo, ¿eh? créanme que trabajar, yo admiro a los que trabajan con el ser humano es muy complejo para nosotros, ¿no? En primera, porque llegamos hace poquito, fuimos al Valle del Mezquital y antes, hace unos, antes de la pandemia, mucho antes, íbamos y llegábamos a los a los ecosistemas este, rurales, a los suelos de cultivo del Valle del Mezquital y entrábamos como Juan en su casa, ¿no? Ahí, obviamente había un camino y donde todos este, transitaban los productores. Ahora hay que pedir permiso. ¿Ajá? ¿Sí? Si no pedimos permiso, no nos, no estuviera yo aquí, ¿no? <risa> Entonces, nos decía una, una, una persona que trabaja en Conagua y en el Valle de Mezquidad, no se vayan más allá, más allá de, esas, de esos cultivos, porque si no, no salen vivos. ¿sí? Entonces, son situaciones que sí nos cuesta eh, tener en cuenta que hoy en día el biólogo, para tener es, para romper esas barreras de acceso a la.. A a la información y o al, al trabajo de campo, pues tiene que pedir permiso, ¿no? Y obviamente este, eso poco a poco se nos va, este, eh, el área como que se nos va reduciendo, ¿no? Otro, otra barrera para nosotros sería el, el estar en una zona de confort, ¿no? Porque estamos en, si salimos, hacemos ese estudio poblacional de estos organismos, o los que se dedican a eso. Y ya regresando, pues uno trabaja en el en gabinete, en su lab, en su computadora y, y empieza a generar resultados, ¿no? No tiene ese contacto a veces con la sociedad. Entonces, eh, yo creo que a mí, en aquellas carreras donde son meramente muy, muy, este, muy ajenas al, al contacto con la sociedad, se debe de impartir una materia que tuviera que vincular a la relación social a la, la parte socioeconómica con el perfil de este profesionista, ¿no? Porque se lo va a encontrar después saliendo a, a, a, en, la, en su salida terminal de carrera, en donde pues, no, le va a costar mucho trabajo contactarse, comunicarse y todo todo aquello, ¿no? Que nos va a conducir a, a un desempleo bárbaro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa falta de contactos, ese acceso, a también a las comunidades, pues obviamente nosotros como trabajamos en edafología y ambiente, pues sí estamos más en contacto en nuestro laboratorio, al menos participa algunos laboratorios de ahí de la facultad, trabajan digamos unos plantas este plantas otros lagartijas, otros hasta cocodrilos hay gente que trabaja, trabajaba pues cuando va a tener mucho contacto ¿no? con el sector humano no entonces yo creo que Mientras nosotros como científicos no tengamos esa, eh, este, esa materia que nos, nos conecte, digo, a, a, que, nos, que veamos de una manera muy holística, ¿no? Que la ciencia está integrada por muchos componentes que no necesariamente tienen deben de tener ese perfil científico, pues solamente de esa manera nosotros podemos hacerlo, ¿no? Real y aterrizable, ¿no? Porque si sí hay universidades como la… todavía me imagino que la metropolitana de Xochimilco, con sus… me decía un amigo que es certificador de, un, de las carreras de biología en el país, está bien locos esos, ¿no? Los, pero… locos, locos, pero sí se contactan, ¿no? Sí se acercan, sí se vinculan, ¿sí? Sí me lo decía entre cotorrea, ¿no? Porque nosotros tenemos esa formación tradicional de pues es hacer nada más nuestro estudio muy, muy específico, somos posit o sea, somos positivistas, ¿no? La ciencia es, entre más fino sea el, el, el, la el conocimiento, podemos encontrar muchas respuestas, ¿sí? Pero ahora debe de ser más holístico, ¿no? O una teoría de sistemas que nos ayude a los estudiantes a abrir más, más puertas y que las barreras, pues… Eh, se vean este, eh, eh, nulificadas con esa aportación de parte de nosotros, ¿no? Pues sería principalmente mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, pues eh, tenemos un, un gran tema, ¿no? La, la, la cuestión rural eh, me parece una de las que ha sido más estudiadas, pero también… Que, que en realidad las sociedades rurales han sido muy desatendidas dentro de todos los discursos y agendas, no solamente la agenda eh, científica, sino también política y social. no o sea Entonces, tenemos, tenemos problemas importantes. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que estaría limitando esta relación entre acceso abierto y un eventual…? No sé, en realidad, si el acceso a la producción científica pueda resolver. Yo lo primero que me preguntaría, ¿no? Si pueda resolver los problemas rurales. Creo que no, creo que el proceso es mucho más, más grande que eso. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces lo que se genera desde la academia está desconectado totalmente de la sociedad rural. O sea, quien es ruralero, quien se dedica a las cuestiones de desarrollo, efectivamente sí o sí tiene que desarrollar un enfoque participativo, por ejemplo. ¿no? Una visión de abajo hacia arriba. Eso es fundamental en esa disciplina o en ese conjunto de, de disciplinas, ¿no? e invertir un poquito. Ahora también hay muchas modas este, y lo podemos ver, por ejemplo, eh, en todas las metodologías que derivan de los organismos este, internacionales muy centralizados, que traen lo participativo como apellido nada más y como una forma de validación de procesos. ¿no? Entonces, junto un ratito a un grupo de productores que además puede estar muy sesgado, no necesariamente refleja la la heterogeneidad rural, y estoy diciendo que ya soy participativo incluyente. No, tampoco. Por eso decía, hay una visión eh, bottom, bottom up, ¿no? de, de, de abajo hacia arriba, es fundamental. Esas lecturas y esas lecturas participativas, donde incluso en muchas áreas, eh, por ejemplo en las etnociencias, se presta para que el propio agente rural sea un coproductor de conocimiento, y eso es fantástico. Porque ahí sí entramos en un campo donde por más especialista y científico que seas, siempre el campesino, por ejemplo, sabe mucho más que uno ¿no? y se vuelve un coproductor del conocimiento. Y, y creo que en el caso específico de México, eh, en, en, en ese México rural, ese México profundo, tenemos otros elementos que hay que estar sondeando, que son, por ejemplo, las barreras lingüísticas. Si nosotros no tenemos una… El, el des, una producción académica este multicultural, plurietnica, pues no, o sea, no sé, podemos llevar 40 años trabajando con un grupo étnico, ¿cuánto has publicado por lo menos un artículo de, de divulgación en, en, en su lengua nativa? Ah, pues ninguno. Ah, bueno, pues entonces, imagínense, ¿no? Desde ahí creo que el, el reto es este. es mayor. Hay, hay muchas visiones interesantes. Por ejemplo, estas epistemologías del sur, ¿no? Son muy, muy interesantes. Aunque hay que tener cuidado, ¿no? Por ahí este. Eh, hablan de ese límite entre donde ya pues hay, hay, hay cierto herme, cierta producción académica que se convierte en algo hermético, un poco eh, que no es científico, no es pensamiento científico en, en, en sentido estricto. Entonces, también ahí tendríamos como que debatir un poco más, es, es complejo en el caso de México. Y eh, yo partiría también, o dejaría para, para cerrar esta participación, en que no tenemos una ruralidad en México, tenemos ruralidades. El campo adquiere muchísimas formas en México, es muy complejo, ¿no? desde grandes conglomerados de producción agroindustrial hasta el pequeño productor este, o, o el grupo étnico. ¿no? Entonces, en ese concierto tan complejo, creo que, creo que es importante entender eh, dónde estamos parados y cómo producimos conocimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Cuáles son las barreras que tiene el acceso abierto para dar solución a los problemas de las comunidades rurales? En un artículo de Sara Mendoza y Tatiana Paravic, publicado en 2006 sobre los desafíos en torno a las revistas científicas latinoamericanas, ellas afirman que toda la producción científica mundial está dividida en dos corrientes. Por un lado, la, interna, bueno, la internacional y la periférica. La primera está integrada por aquellos conocimientos generados en países que tienen un alto nivel de desarrollo científico-industrial y que mantienen en circulación publicaciones de reconocido prestigio mundial y dominan la industria del pensamiento y difusión de la información científica. La corriente periférica está integrada por aquella producción científica generada por los países en vías de desarrollo, eh, con publicaciones consideradas con valor escaso internacional y a través de los, bueno, vista desde los monopolios mundiales de la información. Y enfatizan que actualmente muchas revistas científicas están disponibles sola electrónicamente y muchos investigadores de países de bajos ingresos carecen, carecemos de recursos para acceder a Internet, eh, que carecen de recursos para acceder a Internet, no, tienen, eh, no pueden llegar a este conocimiento. Y, y es claro que esta continúa siendo una realidad para la mayoría de los investigadores en países en desarrollo, como el nuestro donde a partir de grandes esfuerzos institucionales, pero incluso también esfuerzos personales, con aportaciones propias para el financiamiento de las investigaciones, es posible generar nuevos conocimientos. Y sin embargo, este escenario eh, adverso es mucho más complejo para las comunidades campesinas indígenas asentadas en el medio rural, cuya preocupación fundamental se dirige a la generación de ingresos para hacer frente a las necesidades básicas de alimentación, vestido, eh, salud, vivienda, educación y que además eh, lamentablemente en, enfrentan en numerosas ocasiones situaciones de violencia y inseguridad que propician su desplazamiento, con fines migrat desplazamiento migratorio con fines laborales o, o por la violencia generada en sus espacios. Y en este contexto es evidente la brecha digital que constituye una barrera para el acceso abierto, con la dificultad eh, para el uso, para el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, de cualquier eh, tipo de contenido digital, así como los conocimientos generados. Eh, frente a esta realidad se han delineado numerosos proyectos que pretenden atenuar esta brecha digital entre el campo y la ciudad, eh, incluyendo esta propuesta del programa del actual programa del Gobierno Federal Internet para Todos que pretende la integración de la población a la tecnología de Internet y telefonía móvil en todo el territorio nacional medi mediante el servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Y en verdad esperaríamos que esta iniciativa eh, se concrete a fin de impulsar en principio con el acceso abierto y ya lo decía el doctor Francisco, como un derecho gratuito, irrevocable y mundial para acceder de forma libre y sin restricción alguna a la información científica. Sí, gracias, Edith. Con mucho gusto. Eh, considero totalmente, realmente, eh, el primer punto, en mi opinión, es la brecha tecnológica, ¿no? O sea, la brecha tecnológica que está hacia estas comunidades rurales, nos queda claro, eh, dado que el tema es acceso abierto, ¿no? Estas nuevas tecnologías de información y comunicaciones eh, cada vez permean más en zonas rurales, pero hay mucho trecho por, por avanzar en ese tema, eh, la conectividad a internet, como se ha dicho, ¿no? eh, pues es, es el acceso a la tecnología, las computadoras, todo ello, pues lo vimos con la pandemia, ¿no? es como una educación muy precaria la que hubo en ese periodo en general, pero pues para zonas rurales ya se imaginarán, ¿no? Este, muy complicado ese tema. Y entonces la cosa es que hay en estas asimetrías que bien se comentaba, pues hay un limitado acceso a tecnologías que están como que en la punta, en la vanguardia actualmente, ¿no? Esa es la inteligencia artificial, artificial por ejemplo, big data, softwares, la automatización, la robotización, las nanotecnologías, por ejemplo, eh, biología sintética, genética clínica fronteras energéticas, entre otras, la revolución 4, ¿no? Como les dice, o sea, ¿dónde está impactando esto hacia las zonas rurales o nuevamente estamos en un proceso de concentración de los beneficios de esas tecnologías? ¿no? Entonces, eso lleva un tema, por supuesto, de política pública que implica descentralizar los sistemas de innovación, ciencia y tecnología. y eh, Podemos ser tan ambiciosos como llegar, por ejemplo, a pequeñas ciudades, eh, ciudades de pequeña escala, ciudades intermedias, como se les dice, ¿no? no siempre las capitales, por ejemplo, para impulsar ese desarrollo regional que se requiere, ¿no? y eso marca la diferencia, marca la diferencia en, en ese desarrollo territorial que, que nos compromete. Coincido totalmente el tema de las barreras idiomáticas, la traducción del conocimiento a lenguas originarias es apremiante, y otros idiomas distintos al español, sabemos que ha habido una hegemonía del idioma inglés en la ciencia, ¿no? Pero creo que es importante, seguramente en China están haciendo cosas interesantes, en Brasil están haciendo cosas interesantes, en Sudáfrica, en el mundo árabe, y no conocemos de sus investigaciones, eh, porque eh, creo y aquí la tecnología puede ayudar bastante ¿no? para hacer accesible ese conocimiento a otros idiomas, y en este caso al español, que es el que domina nuestro país. ¿no? Sería muy interesante un proyecto de esa, de esa naturaleza, y la tecnología por supuesto que nos puede ayudar enormemente. En, en, en nuestros usos, jergas científicas, creo que es importante también eh, ajustarnos un poco más a esas realidades locales, a un conocimiento cercano, eh, que no esté tan descontextualizado de los procesos que, que estamos trabajando. Eh, nosotros utilizamos lenguajes que nos sirven para comunicarnos como comunidad científica, eh, como comunidades epistémicas, y eso está bien, es lo que nos permite tener esos diálogos intercientíficos. Pero, ¿de qué manera tenemos una mayor adaptación a esa comunicación más cercana, eh, un lenguaje claro y llano hacia la gente, ¿no? eh, Creo que también en los retos hacia estas comunidades rurales está valorar más, resignificar lo rural, darle su lugar que, que se merece, en el sentido de un repositorio de, y un baluarte cultural, no? Proveedor de servicios ambientales, a veces poco reconocidos. ¿no? Ya siempre se dice qué pasaría si el sistema Kutsamala colapsa, ¿no? qué pasaría con Toluca, con la Ciudad de México, ¿no? por ejemplo. ¿no? Revalorar esos servicios ambientales que, que se dan. No perdamos de vista que más del 50% de los territorios rurales están en un sistema de propiedad social, eso ya nos quiere decir algo también, en las formas de trabajo hacia estas comunidades. Y no perdemos de vista que, y eso a hemos estudiado bastante, hay trabajos muy interesantes donde la, la pequeña agricultura o los sistemas de producción pecuarios son realmente más eh, ecológicos, si lo queremos ver así, porque los niveles de, de, de insumos que puedan tener no se comparan con la gran industria, por ejemplo. ¿no? O sea, son más eh, adaptados a un sistema ecológico, ¿no? económico también, eh, no perdamos de vista también otro dato, realmente la empleabilidad en el sector rural está centrado en los pequeños y medianos productores, no es la gran industria quien emplea mayoritariamente al trabajador. Eh, realmente la abrumadora mayoría de, de, de los sistemas de producción en el campo son de pequeña y mediana escala. Esto sin tomar en cuenta el tema de los recursos naturales que ya venía diciendo y la necesidad de impulsar más diálogos de saberes, más abiertos, más horizontales, eh, y eso creo que va a ayudar centrar el trabajo en, en, la, en la participación multiactoral es importante profundizarla porque efectivamente como, como lo ha comentado Humberto puede estar de una manera muy superficial y creo que debe profundizarse en ese sentido y en el plano internacional no quiero dejar de lado también creo que es importante que haya una eh, pues mayor reconocimiento de estas zonas, de estos espacios y cómo conecta con el tema científico y ahí hablaríamos de, de un gran vacío en la diplomacia científica, una perspectiva territorial en la diplomacia científica que se da a nivel de los países. Gracias. Gracias, gracias. Pues la siguiente pregunta es un poquito sobre esa experiencia que ustedes tienen al momento de publicar. Y es justamente, considera que los procesos de evaluación aplicados a los investigadores locales y nacionales han sido causa de la inserción al modelo de acceso abierto para la divulgación del conocimiento? Esa sería la, la pregunta. Eh, Doctor Carlos. Muchas gracias. Eh, los modelos vigentes de evaluación de producción científica generada por investigadores están marcadas por los propios intereses y necesidades de la actividad científica de los países desarrollados. De esta forma se establecen patrones internacionales de evaluación de la producción científica, destacando la medición cuantitativa y el factor de impacto de las publicaciones. vamos a estar atravesados este, por, por esa perspectiva, entonces sí nos debemos a, un, a una lógica del interés este, abierto, del conocimiento, y el conocimiento no solamente como un derecho humano, sino también como un bien público, ¿no? porque eh, hay, hay otra cuestión de la que no hemos hablado, el, el conocimiento no es esencial, no es sustancial, no, no está en una persona, es, es una construcción colectiva, en ese sentido ¿En qué punto cierro y dónde lo abro? ¿no? Y eso me parece que, eh, lo que a lo que nos está llevando es a que este modelo de comunicación eh, de la ciencia eh, abierto, esté cuestionando nuestras coordenadas éticas y morales, como, como productores del conocimiento, como consumidores también del mismo conocimiento científico. Y eso es algo relevante, ¿no? nos habla de una sociedad también que está evolucionando, yo les voy a decir que la tendencia, además, eh, si uno revisa ¿no? una serie de, de, de materiales, la tendencia es hacia allá. O sea, en muy breve se van a acabar estos negocios también de, de, de, de estas editoriales, este, que están además haciendo fortunas ¿eh? con nuestro trabajo, con recursos públicos. Este, Ese modelo está porque, porque los principales exponentes de la ciencia no lo están avalando. Y, y, y tienen un peso muy fuerte como líderes este, sociales también. para que un, un, una capa más comprender lo que se produce qué tenemos que hacer bajar el nivel de el de, de... de que se lee común en, en Francia no necesitas ser sociólogo para leer eso. y llama la atención Ayer no la, la premio Nobel, eh, pues es, es un soció sociólogo, es un antropólogo, y tuvo una incidencia importantísima en la reivindicación de los derechos eh, de las mujeres, ¿no? Y se lee, porque tiene un buen nivel Yo creo que también ahí tenemos que pensar en este modelo desde una perspectiva más ampliada, ¿no? Porque eh, eh, lo, lo único en donde yo encontraría a lo mejor un peligro, es en eh, perder, por ejemplo, libertad en cuanto a mi agenda de investigación. Que alguien me diga es que eso no es pertinente, o sea, perdón. Ahí ¿no? hay un riesgo grande, o sea, ¿en quién va a juzgar la ¿No? pertinente? O hasta qué punto se va a indagar sobre un tema porque no es útil socialmente. O sea, yo, yo eso creo que sí lo, lo plantearía desde, desde la, la propia tribuna universitaria, me parece algo legítimo. Por lo demás, pues veo con optimismo un modelo donde todos tengamos acceso abierto ¿no? a ese artículo, que tenemos ganas de leer, a ese libro, que, que, y que no sea una cuestión de dinero o de qué rato. Hay una cuestión racial ahí intermediando. ¿no? O sea, resulta que todos los latinoamericanos, asiáticos y africanos no tenemos derecho a, a, a, a los productos de calidad. O sea, eso es muy delicado entonces lo veo con optimismo pero también cuidado con los como en los contratos, ¿no? con las letras pequeñitas muchas gracias, muchas gracias. Sí. bueno quizá recomiendo la, la, la pregunta también yo lo que podría comentarles a ustedes es que eh, va a depender de, de cada uno de nosotros, ¿no? o sea ese, esta, esta serie de prácticas que tenemos, es llevar, llevarla a cada quien de ustedes y irlo traduciendo, y ir, irlo codificando para que esto sea viable, sino si no de una u a otra manera, pues vol vol vol volvamos a, a, a hacer estos ensayos vía más este, ciclos de este tipo de conferencias, que enriquecen ¿no? básicamente, y yo se los digo porque en un video, a yo así rápidamente empecé a en, trabajar de, de la secundaria, estamos y más en secundaria entonces había aterrizando a esa de información como profesionistas, profesionistas este eh, que, que era a ese nivel pero ahora al revés no o sea en, en, aquí en la facultad lo bajo de acuerdo a a la forma en que veo caras y gestos de los estudiantes ¿no? si veo que no mueven la cabecita ahorita porque traen cubrebocas pues es que no me entendieron, ¿no? Pero ya les va a ir, muevan la cabecita así o así, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, finalmente, este, eh, nuestro compromiso básicamente va a ser el tratar de, de que no vamos a estar este, desligados a estar publicando en, en estas revistas, porque si no, no nos este, no seguimos, ¿no? El show debe continuar, ¿no? En el SNIP. Entonces, yo considero que eh, la tarea que nosotros este, ahí en el laboratorio estamos este, ya por empezar, porque no lo hemos hecho, a decir verdad, es de sí publicar en esas revistas, pero también tratar de dejar un espacio para publicar en, en revistas de difusión ¿no? y comunicación y divulgación, que creo que eh, falta hacer ese tipo de ejercicios. Yo hablo a a título personal de nuestro cuerpo académico, de que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, en cada recinto universitario, pues, que, que merme hasta la parte, digamos, de difusión de lo que estén haciendo, ¿no?, de su temática que estén trabajando y poco a poco tiene que ir hasta en cuentagotas, llegando a la parte, digamos, pues, que es de, es de interés de nosotros, ¿no?, o sea, llegar hacia la parte social, ¿no? hacia la sociedad, que es, muy, es un compromiso ¿no? por parte de nosotros llevarlo a cabo. No No todos están comprometidos, ¿no? como se ha comentado aquí, pero sí eh, quizá retribuirles en, de esa manera, no, en foros o en, o en coloquios, en congresos, en simposios, ahí es una manera, ¿no? pero no solamente integrar a nuestra a, a, a élite, universitaria, hablo de élite porque pues es un, es este, pues porque es eso, ¿no? O sea, no cualquiera de los que están ahorita afuera de este espacio tuvieron la oportunidad de llegar a donde estamos ustedes y un servidor, ¿no? Entonces, eso hay que agradecérselo, ¿no? Pero sí tratar de ir más allá, de integrar, tratar de integrarlo, ¿no? Un ejemplo es Uh, ag ag agronomía, sí, es, es, un bien, es una facultad bien, bien, bien este, este, alegre, ¿no? Siempre hace sus, sus eventos, integrando a productores eh, eh, y, y a los estudiantes, ¿no? Y finalmente, a nosotros nos faltaría nos porque somos vecinos, imitarlos, pero sin sumar la parte científica, ¿no? Entonces, ir, ir alimentando, ir este, sumando más esa, esa, esa estrategia que ellos hacen, uno aprende de lo que ve, ¿no? Y, hay, y, y copia de lo que le parece mejor, ¿no? Entonces, el día de mañana donde se integre esa, esa relación entre la parte que hemos estado platicando, la parte eh, de la sociedad con nosotros, pues eso sería, es un punto a nuestro favor. Y yo, y yo creo que muchos de ustedes en, en sus centros de, de académico universitario lo, lo hacen, ¿no? Nosotros lo estamos todavía pensando como pregunta científica, ¿no? Pero sí lo vamos a tratar de llevar a cabo. Sería todo de mi parte. Sí, gracias. Quisiera sumar a los comentarios que se han ido haciendo el sistema de evaluación rápidamente, porque recién participé en las comisiones evaluadoras del ESNI. Interesante los cambios que se vienen dando en la mecánica cooperativa, pero también. Y esto hay que decirlo, la producción del conocimiento y, y lo que sabemos hacer, que es la producción de libros, artículos, capítulos de libro, todo lo que donde reflejan los tangibles, esa es una, yo digo es una condición sine qua non de la ciencia, o sea es parte del trabajo y está imbuido y, y es parte de nuestro quehacer. Uh -huh. Ahora, el tema del acceso universal es algo que está empujando con fuerza y que también hay que reconocerlo para buscar esos equilibrios, porque de lo contrario, pues, eh, no, tenemos que ser claros en, en la dinámica de producción científica, pero también la incidencia en el impacto social de esa producción científica. Eh, del otro lado, seguir avanzando en los temas de conocimiento horizontal y eso implica reconocer esos multiniveles del conocimiento, pero en un clima de respeto y también de reconocimiento de la otra edad. Es decir, los conocimientos no valen más unos que otros, simplemente son conocimientos diferentes. Y eso es una disputa que incluso de las ciencias sociales lo hemos parecido mucho al interior de las ciencias, ¿no? respecto de otras ciencias. Asimismo, hacia afuera, pues también es, es claro ese, ese, ese enfoque. Entonces hay mucho que reflexionar. En torno a una dinámica más incluyente para poder avanzar en un esquema más horizontal de conocimiento y hacer ciencia ciudadana para medirnos, bueno no, no medirnos sino trabajar realmente de manera más cercana con la población, uh -huh. con la ciudadanía donde existe bastante conocimiento y que a veces podríamos estar aprendiendo más nosotros de ellos incluso que, que ellos de nosotros, entonces en ese sentido sí es importante ese diálogo de saberes y reconocer esa complejidad agregaría, porque la realidad como sabemos es, es fractal es, es compleja, es dinámica y creo que avanzar en un tema más interdisciplinario, transdisciplinario nos va a ayudar a entendernos y hacer una ciencia eh, que trabaja de manera más integral, más coordinada porque la realidad no la podemos estudiar a retazos en mi opinión tiene que ser de una manera colegiada bueno, eso pues quería comentar. Finalmente, me gustaría escuchar desde su trayectoria y experiencia académica cuál ha sido el mayor beneficio del acceso abierto que le ha brindado o que le sigue brindando como este estas figuras de academia y ciencia. Esa sería la pregunta, eh, doctor Francisco. Nuevamente, gracias. Eh. Bueno, aquí ya tengo mis notas. Creo que, eh, pues, eh, debe ser uno, pues, agradecido, ya se dijo, ¿no?, porque en principio hemos sido favorecidos con una educación pública y con todo lo que deviene de ello, pues, eh, mucho, ¿no? En ese sentido hay proyectos interesantes en la universidad y quiero traer a colación, aquí está DIT que ha sido un trabajo muy exitoso, el que ha hecho con el repositorio institucional, realmente es una minería de datos muy importante que nos sirve para nuestras investigaciones, sin mencionar por ejemplo el proyecto Redalic, un proyecto pues de renombre internacional muy importante que nos han mostrado pues cómo eh, la información científica de calidad y de primera mano la podemos tener. Eh, en acceso directo y gratuito y eso sin duda ayuda a todo. Hay también pues todo un, un ámbito de, de defensa por una ciencia abierta y de acceso libre y eso hay que aprovecharlo con las, eh, los matices que ya se han comentado respecto de, de la calidad de esos conocimientos eh, porque esto no quiere decir que sacrifiquemos rigurosidad, sino todo lo contrario, esa rigurosidad científica debe fortalecerse con la incorporación de otros saberes y eso estamos muy agradecidos, creo que abrir esta, estos espacios, a mí particularmente me gusta reconocer esta dinámica de ciencia y desarrollo en mis investigaciones, Le estado dando un seguimiento a lo que ha venido haciendo la UNESCO, por ejemplo, es muy importante, hay un foro, SILAC, a nivel Latinoamérica, que les sugiero que le den seguimiento, porque se están debatiendo estas cosas muy interesantes a nivel del hemisferio, y nada, lo otro es continuar con esa agenda que nos compromete, que es vincular más el conocimiento con los procesos sociales, en este caso en el medio rural, con sectores diversos, fortalecer la retribución social, los, lo que pueda uno eh, aportar hacia, a las comunidades a partir de la información con la que nos provee el conocimiento que nos da la universidad y por qué no también estar pensando en, en enriquecer estos modelos de comunicación, pero también de extensión rural. Diría finalmente que sí es importante que el tema de comunicación, periodismo, toda esta cuestión que tiene que ver con la diseminación de la información, hay que trabajar más, nos falta desarrollar avenidas como investigadores, creo que las, los posgrados, las licenciaturas pueden incorporar más carreras, más bien materias asociadas a esto, porque evidentemente es algo que ya es irreversible, y entonces pues eh, irnos como que, que preparando a estos nuevos escenarios de exigencias sociales. Gracias. Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es el beneficio, el mayor beneficio del acceso abierto que le ha brindado y le sigue brindando? Eh, pues los beneficios eh, generados son la visibilidad de las contribuciones realizadas, posibilitando su acceso eh, por parte de diversos investigadores nacionales e internacionales, lo cual estimula continuar eh, con la producción científica, pero sobre todo en la apropiación de algunos planteamientos por parte de actores no académicos, con la finalidad de contribuir a la comprensión de las complejas realidades que enfrentan, así como la posibilidad de contribuir a la solución de problemáticas existentes en torno a los conflictos sociales por el desarrollo de proyectos turísticos en áreas naturales protegidas, los impactos ambientales que conlleven el inadecuado desarrollo de la actividad turística en espacios protegidos y sobre todo la delineación de estrategias de gestión para la conservación ambiental y el bienestar social las transformaciones socioterritoriales que el turismo rural conlleva por su propia dinámica en las comunidades campesinas e indígenas, así como los elementos culturales y de relación con el medio natural que pueden soportar sólidas iniciativas de desarrollo local, o la problemática e importancia de las áreas verdes urbanas y los servicios ecosistémicos que aportan a la sociedad. Finalmente, eh, nada más señalar que eh, si bien se identifican distintas rutas eh, para llegar al acceso abierto, sabemos esa ruta verde mediante el depósito de una contribución en un repositorio institucional como el de nuestra universidad, que por cierto destaca por ser uno de los 10 repositorios con más recursos de información en el Repositorio Nacional. Muchas felicidades a la Oficina de Conocimiento Abierto. Uh -huh. La ruta dorada cuando el artículo es accesible inmediatamente después de su publicación pueden ser publicados tanto en revistas en acceso abierto completas o en revistas híbridas que tienen estos llamados article processing charge eh, que generalmente cubren los autores o la ruta diamante que intenta cubrir la brecha existente entre los modelos verde y dorado en términos de calidad y costos eh, y donde la publicación es completamente libre de cargos tanto para los autores como para los lectores. Además de estas vías que impulsan el acceso abierto, Rosario Rogel Salazar ha señalado que la tecnología abierta, el contenido abierto y el conocimiento abierto son rasgos de la actualidad que están transformando las formas de aprendizaje y producción del conocimiento, los cuales borran esas líneas divisorias entre productores y consumidores de contenido y además reconoce que el entorno digital actual ofrece nuevas herramientas para la producción, transmisión, retroalimentación y evaluación del conocimiento científico. Finalmente, nos sumamos a estas llamadas de avanzar a la consolidación de la ciencia abierta, donde todo el tipo de conocimiento científico debe ser abiertamente compartido tan pronto como sea útil en el proceso de descubrimiento. De esta forma, la ciencia abierta, la apertura y disponibilidad de datos se da en los diferentes procesos de investigación, donde el acceso abierto es un inicio, pues este se orienta a los productos finales de la investigación eh, y la ciencia abierta participa en todo el proceso del diseño, metodologías, recolección, análisis de datos, validación de información y evaluación mediante la colaboración de comunidades científicas mediadas por las tecnologías de la información. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias ¿Qué me, ¿Qué me da? ¿Qué me sigue aportando el, el acceso abierto en lo que hago? No? Bueno, eh, creo que abrir, desbloquear el conocimiento eh, nos va a permitir construir comunidad que para mí es lo más importante ¿no? independientemente de eh, si, si aumenta mi visibilidad o mi impacto, que también lo es porque, porque eso lo da eh, creo que lo importante es lo que hay de fondo en la manera en que el conocimiento se construye y se comparte ¿no? y apunta hacia una sociedad científica colaborativa. Yo no estoy muy seguro que si abrimos los, desbloqueamos todos los artículos, la gente los va a leer más. Es una pregunta que también tendríamos que, que hacernos, pero lo que sí es cierto es que nadie se quedaría con ganas de leer un artículo o un libro, y seguramente les ha pasado que es muy desafortunado, uno está buscando una información, llegas a un punto y te pide una tarjeta de, de, de, de crédito. no este, Además, un artículo en promedio vale 35 dólares, mucho dinero para, para un país como el nuestro. Entonces, me parece que es, eh, es, es muy importante lo que nos aporta esta, esta visibilidad, yo este, participo muy activamente en el, en el repositorio de la, de la universidad porque estoy convencido de ese proyecto, me ha dado mucha visibilidad. Y es muy interesante cuando la gente te empieza a buscar para pedirte… Otro. Tengo recursos que los he publicado en, en acceso cerrado, ustedes saben que no puedo, no puedo abrirlos, pero sí puedo compartirlos en privado. Y lo hago frecuentemente, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy agradable realmente cuando alguien o uno mismo se acerca a otro colega, este, para pedirle ese texto que, que, que necesitas, ¿no? Que estás, que, que, que, que, vas a ocupar para, para trabajar. Entonces creo que esa posibilidad de articularnos, de conectarnos a través del acceso abierto, es lo que habría que, que estar valorando, ¿no? Y yo haría la invitación para que, pues, en la medida de lo posible publicamos en, en, en revistas de, de acceso abierto, ¿no? este Creo que es, es algo que habla de nosotros, no solamente de, de, de nuestra capacidad de publicar en revistas con factores, sino de, nuestro, de quiénes somos como personas, cómo vemos el, el conocimiento, ¿no?, cómo vemos los bienes públicos. Entonces, este, creo que eso nos, nos aporta muchos beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias doctor. Uh -huh. Sí, finalmente quiero comentar que este, esta actividad del, del, de, de estar en, en el, la parte del acceso abierto en, en, lo, en el uso de los repositorios, pues va a sociabilizar al, a los que estén ahí interactuando, ¿no? Finalmente esa, esa interacción genera un… un de, detectar quiénes son nuestros pares, o sea, quiénes están trabajando en lo que nosotros estamos haciendo. A veces parece como de imitación, como que nos copiamos, ¿no? Pero no nomás a nivel lo regional. Yo me he dado cuenta, nos hemos este, informado que a nivel este, nacional, hay gente que eh, en algún lado, en algún centro de investigación o en alguna institu institución académica, está haciendo algo que ustedes están también realizando. Entonces, eso nos acerca, ¿no? Nos aproxima en segundos y nos, y nos hace que podamos retroalimentarse, no Retro, retroalimentarnos. Entonces yo, yo yo yo lo veo así, no es seguir insistiendo y irselo comunicando finalmente a los estudiantes de la, la importancia de que consulten los repositorios o los bancos de datos que nuestra institución nos ofrece, no algo bien chistoso ocurría antes nosotros cuando titulábamos a un estudiante le, pues, se le pedía un documento escrito, ¿no?, una tesis, y ahí los guardábamos, pero si me preguntan cuántas, si tengo toda la colección de, de mis tesistas, les pues diré que no. Era una consulta estrecha, ¿no?, bien este, ligada a buscar ese, ese, ese tema de investigación, retroalimentarlo para, un, para la generación de un nuevo conocimiento. Y finalmente, hoy en día, no tengo muchas tesis que… Eh, por ahí anda, ¿no? Y están en, en otros espacios de, de estos este profesionistas, ¿no? Pero este, no es un malestar, sino lo, lo nuevo de, de este acceso abierto, es que como es virtual, pues ahí no se puede perder la información, ahí hay, hay, hay perdura, ¿no? Entonces, yo lo que sí veo de, de positivo es que eh, estas nuevas formas de, de comunicación virtual, pues van a favorecer al estudiante, sino, pero para que esto se dé, pues hay que estar día con día ahí, chicotito, ¿no? Con los estudiantes. Revisa, lee y actualízate, ¿no? Y algún nuevo conocimiento, pues platícalo y, y con nosotros, ¿no? Sería todo de mi parte. Uh -huh. Muchas gracias, doctor. Uh -huh. y, uh, gracias, doctor. Gracias. Pues con esta última pregunta. Y donde nos comparten este, desde su punto de vista el acceso abierto, cómo contribuye en el quehacer de cada uno de ellos, en su parte académica y científica. Estaríamos cerrando este conversatorio, donde hemos escuchado desde la opinión, desde la práctica, eh, desde la experiencia, lo que ellos eh, identifican, nuestros investigadores, profesores, en este modelo de comunicación. Hoy hablamos con ese lema de la semana de acceso abierto, abierto para la justicia climática. Es un tema universal, no es un tema exclusivamente de Latinoamérica o de México, sino que nos debe concientizar a todos. Y el acceso abierto, como ya lo escuchamos ahorita en la experiencia de todos eh, nuestros ponentes, efectivamente… Poner el conocimiento disponible no significa que va a resolver de manera inmediata un problema, pero hemos, o con el modelo de acceso abierto, se ha abierto la posibilidad para que alguien que tenga el interés de algún tema tenga la posibilidad de acceder a un conocimiento no local, no nacional sino internacional. Y entre más contribuciones haya disponibles en una red tecnológica, yo creo que sí el tema cultural que ya comentaba el doctor Humberto, sí tendrá que ir sumando, sí tendrá que ir en creciente, porque muchos de los que creo estamos sentados en, este, en esta mesa, nos tocó vivir la experiencia de formación académica donde teníamos acceso al conocimiento adquiriendo un libro o estando horas en una biblioteca para que liberaran un libro que era disponible y era el único para 200 alumnos. ¿no? Entonces, el acceso al conocimiento estaba, pero estaba muy limitado. Hoy un artículo científico lo podemos consultar millones de personas. ¿No? Entonces, es un paso, sí, yo creo que es un paso. Falta mucho, sí, también falta mucho. Hoy por la mañana en la ponencia magistral nos compartía la doctora Lulu, que hoy también nos acompaña en el conversatorio, nos decía, no, ahora son las formas de poder transmitir. El conocimiento ya está ahí. Pero esas barreras tecnológicas, esas barreras culturales todavía nos falta a través de formas, formas de comunicación. ¿no? Entonces, muchas gracias por la aportación, muchas gracias por la experiencia que nos dejan, porque esta actividad de Semana Internacional de Acceso Abierto es reflexiva. ¿no? no estamos resolviendo un problema, estamos dejando… En el pensamiento, en la duda, en la inquietud de quien nos escucha, ¿qué más podemos hacer? Porque está la forma de acceder al conocimiento y ya está, y entonces yo qué hago, ¿no? Mencionaba la maestra Pilar en la mañana, la ciencia está, pero es una labor eh, general, ¿no? de interés social general. Entonces, bueno, pues muchas gracias nuevamente. Con esto cerramos esta actividad. Y bueno, pues me voy a permitir entregar reconocimiento a cada uno de quienes nos acompañan. A la letra de este reconocimiento dice, Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, otorga el presente reconocimiento al doctor, en este momento, Carlos Alberto Pérez, por su destacada participación en el conversatorio Acceso Abierto, ...modelo de comunicación ante el problema climático mundial... ...en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto... ...titulada Abierto para la Justicia Climática... ...octubre dos 2022, Patria, Ciencia y Trabajo... ...a la firma la doctora en Ciencias Sociales, Marta Patricia Salsa Delgado... ...secretaria de Investigación y Estudios Avanzados... ...así como el reconocimiento, hacemos entrega de un obsequio institucional... Eh, que seguramente pues eh, apoyará en alguno de los temas que atienden los doctores. Nuevamente, muchas gracias y, bueno, pues un aplauso para todos ellos y gracias a los que nos acompañaron. Felicidades eh, eh, no, muy bien. Estamos muy doctor. Muchas gracias. Sí, doctor. De, de, de, de. sí pero, lo hacemos con mucho gusto. Esta iniciativa se como avanzar, yo, yo pensaba en el mundo. Ciencias. Doctor? doctor Pedro. Sí, pero estás sí? pero este está Muchas sí, gracias por eso. Sí, acuerdo. pues ahora sí que nos, nos invitó a colaborar sobre nuestra llave. Tengo que hacerlo. Doctor Pedro. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Gracias.